Yo repartía calefones, diario, maple de gallina, entero. Todo lo que pensar algo. ¿Pensar algo? ¿Lo pensaste? ¿Estás pensando? Haceme un movimiento de algo, nene. ¿Lo pensaste? Bueno, lo repartía. Para que te des una idea. Escúchame. Consejo. ¿Te gusta una chica? ¿Mm? ¿Qué va a hacer? Nada. ¿Eh? No va a hacer nada. No seas ansioso. ¿Sabes cómo... La conquisté yo, tu abuela, ¿Eh? por la musarela. Todos mis amigos andaban ahí haciendo, yo nada. Y un día, <risa> y acá estamos. ¿Alguna vez viste que crucemos palabras, tu abuela? ¿Vos lo viste? No entendemos todo. Por musarela. ¿Te duele la cabeza? Y ahí, puedo esto marrón. Vos sos chiquito. Entonces se guarda. Seis, nueve vasos. Mano. Pásame el bicarbonato.